Llegó el momento, llegó en emocional con la conducción de Daniel Molina Y con Delia Fortunato y obviamente en comunicación telefónica Cristina Maleni Hola Dani, ¿cómo va? Hola Cari, hola Deli, hola Cris, ¿estás ahí? Cris, ¿estás? Acá estoy oh, hola, Bueno, igual te vemos acá con la copa vacía este, pero sí. vamos a... No te servimos pero te trajimos copas Bien Ay bueno, gracias sabemos, sabemos que hoy alcanza también el champán Claro, buena, es verdad, verdad me... por eso trajimos no. una sola a ver, bueno, bueno, vaya juntando Sí, sí, sí, vamos juntando La, la, la otra guarda, <risa> Muy bien Bueno, hoy empezamos el programa con un temita, el tema era... Cansancio emocional. Bueno, cansancio emocional. Es cansancio, porque hay un montón de tipos de cansancio. Y, este, y en realidad me puse a pensar en esto, primero porque estuve en un momento cansado, después de tanto trabajar, y me di cuenta que podíamos hablar de ese tema porque hay cansancios que tienen que ver con un tema de desmotivación, ¿no? Cuando uno no está motivado. Entonces dije, bueno, este tema me va, me, me, me gusta hablarlo. Y empiezo a pensar en los niños, en los bebés, ¿no? En los bebés cuando se, se despiertan, que, que, bueno, ellos tienen un estímulo, ¿no? Para, no, no se levantan cansados, se levantan con contentos. una intención, con vida, ¿sí? ¿sí? Y después los chicos, cuando van creciendo, también se levantan contentos, con un estímulo, ¿de qué? De, no sé, de alimentarse, de jugar, de hacer... Y cuando aparece un chico que no está eh, estimulado para levantarse, quizás puede ser que esté eh, teniendo algún síntoma, ¿no? Algún síntoma que, que le esté pasando algo. O también alguna algo que le preocupe mucho o que le dé miedo. Pero generalmente las personas que... que los chicos, digo yo, en el caso que tienen eh, una intención de levantarse son la intención de la proyección de los pensamientos, ¿no? de las ganas de que le da la motivación a vivir. ¿sí? Entonces pasamos después a la adolescencia o a preadolescencia, por la cual es muy común que ahora todos los chicos digan, me da paja, todo le da paja, es este, nada quieren hacer, es ¿sí? pero es algo común y normal, porque en la búsqueda de identidad del ego, ¿tá? cuando ya le, ellos buscan su identidad, eh, empiezan a tener mucha diversificación de pensamientos, ¿sí? de liderazgo, entre lo que estoy dejando, lo que tengo que ser, lo que quiero ser, y todo lo ven con una ansiedad muy grande, por ejemplo, no sé, quiero hacer tal cosa, con mucho entusiasmo, pero eh, mucho tiempo es, eh, es como mantenerse en una ilusión, mucho tiempo es demasiado lejos. Entonces, eh, esa diversificación de pensamientos hace que quizás estén pasando por un momento de, de, de pensamientos diversos que no hacen que mantengan el liderazgo en un pensamiento de proyección de algo en específicamente, ¿no? Sí, algo positivo tal vez. Sí, o algo que quieran hacer que, que no lo vean enfocado con una realidad de concentración, ¿no? Porque cuando uno se levanta por ejemplo, mi hijo es preadolescente y cuando si se va a levantar, si le digo, tenés que hacer tal cosa, o oh, ahora me levanto, ahí voy, ahí voy. Claro, ya entendí, como un sí. objetivo real, sino que tiene como varias cosas dando vueltas, decís vos. Claro, pero cuando yo le digo, si le doy un estímulo, le digo, mañana nos vamos a esquiar a las bueno, líneas nos vamos a... ¿Qué no importa, te doy un ejemplo extremo. Él, Podemos sí. ir nosotras también. Pero mira, cuando nos fuimos, <risa> cuando nos fuimos fue a las 3 de la mañana. Le digo, tenemos que levantarnos muy temprano. Y él a las 3 de la mañana dice, ya es la hora. Y se levantó con una explosión. Esa explosión habla de motivación. Una motivación de una intención, de proyección, de él, un deseo. O sea que el deseo es muy importante en todo lo que hagamos y proyectemos. Después había un cartelito que leí que decía algo así. Si no sigues tus sueños, seguramente alguien te contratará para seguir sus sueños. Entonces, eh, esto tiene algo bastante. ¿Querés decir algo, Cari? Sí. Si no trabajas por, tu por tus sueños, vas a trabajar por el sueño de los demás. Bueno, ahí está. Algo parecido. Ese, sí, sí yo es parecido y me, entendí me, que. Este, era. En realidad. Eh, les digo, no hace falta, eh, solamente eh, se puede trabajar de empleado o de cualquier otra cosa para mantener sus propios sueños ¿no? y te estar motivado. La motivación viene a través de, no sé, con el sueldo que voy a hacer o cuando salgo del trabajo que voy a hacer con mi vida. Sería la proyección de lo que yo lidero mi vida, que es lo que quiero generar. Ahora, cuando tengo muchos pensamientos eh, dispersos, eh, siempre comparo el celular cuando tenemos muchos eh, videos, el celular se pone lento porque no reacciona bien, porque tenemos muchos bueno, videos y, y, y cargas de documentos y cosas que hacen la lentitud del celular. Lo mismo pasa con el cerebro. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en el deseo, en la proyección, y les puedo asegurar que jamás van a sentirse cansados. cansados. Claro, nos vamos a cansar haciendo una actividad, pero es placentera, porque siempre estamos levantarnos al otro día con una intención de lo que queremos hacer. A través de esto, se me ocurre un montón de síntomas que se manifiestan en un montón de personas que tienen que ver con, por ejemplo, con la, con la anemia, ¿no? La anemia que es cuando una persona no tiene alegría en su vida, ¿sí?, la, eso genera anemia, que sería como la sangre circula en, en, en el cuerpo. Entonces, eh, si yo me mantengo en un estado de que estoy haciendo las cosas por obligación y no mantengo un deseo, una proyección de que estoy motivado con una intención a hacer algo, seguramente eh, voy a generar con un futuro de quizás una posible anemia, ¿sí?, o una depresión, eh, que tiene que ver con esto de, de, de no liderar mi vida y, y generar una, eh, una falta de motivación, ¿no? para poder entender por qué me tengo que levantar mañana, principalmente es la motivación, ¿tá? y esa parte emocional es la que nos va a hacer que nuestro cuerpo se armonice de tal manera para que circule la sangre eh, y fluya como tiene que ser. Bueno, díganme, pregúntenme para qué. Sí, yo te pregunto porque, bueno, en realidad... ...hay un montón de personas que, bueno, le gusta... ...o sea, obviamente van a estar muy de acuerdo... ...en todo lo que vos decís... ...pero hay cosas que tienen que hacer... ...las obligaciones, las cosas... Sí. ...y que por ahí no los está motivando mucho... ...o sea, tienen que ir a trabajar... ...tienen que hacer otras otra... Sea, ...pintar... O... Porque lo ven como obligaciones... ...y el tema de ver las cosas como obligación... Eh, no es una no es un, un liderazgo ¿sí? porque cuando yo elijo por ejemplo tener hijos y, y trabajar en función de los otros porque son mis amores o porque por mi familia o por el trabajo que estoy haciendo respondiendo al trabajo que tengo como tarea aunque esté haciendo un trabajo que hoy no me guste porque ese va a ser el puente para cruzar para encontrar un trabajo mejor o encontrar eh, el lugar donde yo pertenezco, ¿sí? el lugar donde tenga que estar. Y todo es perfecto, ¿no? vivimos en sincronicidad, así que es muy probable que las personas que estén pasando por un momento de un trabajo que no les guste, es la mejor experiencia de aprendizaje para poder encontrarse con ellos mismos y poder eh, proyectar una nueva realidad que la que está viviendo. Que Así sin, que es, nece, sin necesidad tal vez, tal vez de cambiar su realidad. Sí, viviendo siempre en gratitud. Ahí se encuentra. Cris, ¿qué me ibas a decir? No, eh, en realidad cuando vos hablabas bien ¿sí? de, digamos, la motivación, claro, cuando vos elegís tener hijos, y este, obviamente siempre todo a través del amor, surge una obligación que es una obligación natural, y a veces se dificulta en esta cuestión de eh, porque eh, suponte puede haber algo que me que me emocione mucho más hacer pero que no sea lo, lo, lo suficiente o necesario para seguir adelante con con este con el compromiso y obligación que yo tengo con los niños sobre todo no una vez que los hijos son adultos bueno, está bueno lo que malancia, decís. ¿no? porque hay gente que por ejemplo elige eh, acompañar a sus hijos Y posterga quizás otras, Otros beneficios Que sería un mayor confort Y hay otros que le dan Otros valores El tema es liderar eh, Lo que uno realmente quiere eh, Y entonces nunca te va a pesar Nunca te vas a cansar Porque lo que estás haciendo Lo estás haciendo consciente De una realidad, y una creencia de cada uno Cómo tiene que llevar la vida Ahora el tema es cuando no alguien está haciendo algo contradictorio claro, Ahí, yo te, te voy a contar una, experi una experiencia personal sí. eh, hace mucho tiempo mis chicos eran mis chicos aún eh, aún digamos estaban ni siquiera habían dejado la, la niñez y de pronto bueno, por cuestiones eh, laborales eh, por un eh, impulso yo renuncio a mi trabajo después mm. que renuncio que me aceptan la renuncia y que llego a mi casa me siento en el sillón, en un sillón grande, en la mitad del sillón, y, y me agarré la cabeza. Y dije, ¿y ahora qué hago? porque mi realidad eran mis hijos, digamos, mis obligaciones eran con mis hijos. Y este, y yo había renunciado por una cuestión este, de, de, de principios, de, de yo que sé de, de, de que había cosas que, que no me gustaban, bueno, Obviamente que ahí sale el, la mano no sé de dónde y a los 15 días tenía un trabajo mucho mejor. Pero bueno, eh, que yo siempre di, pensé que había sido fruto de, eh, de la suerte, del, del momento, de, a, lo, a lo mejor era lo que yo estaba esperando para poder abandonar uno y que llegara al otro. Sí. Eh, eso me lo podrás explicar vos, ¿no? Bueno, ¿qué decís? Delita, yo, yo me quedé pensando, no sé, tal vez un poco colgada, pero yo creo que no... Porque también lo viví de alguna manera. Eh, yo creo que no existe eh, cansancio cuando la motivación es... Eh, sí existe el cansancio físico, ¿no? Uno puede estar cansado. Pero es como que, que uno no se agota nunca cuando la motivación es pensar en el otro... Pensar en el amor que siente por el otro, eh, porque lo viví. Eh, nunca estaba cansada, si bien estaba físicamente cansada, nunca estaba cansada. O sea, Terminabas tu día cansada, pero el otro día te motivaba agotada. para levantarte sí. con una intención. Entonces Levantada, no hay agotamiento. No, ¿Tan? más temprano de lo que pensaba, me organizaba, me... pero bueno, sin perder, quizás ahora me canso más perdiendo un poco el, el, el, el objetivo, ¿no? Pero creo que es eso, eso pienso. Bueno, es eso. En sí, eh, transmitirle a la gente que, que no existe eh, levantarse cansado cuando hay motivación. Y levantarte eh, motivado va a generar que te levantes y duermas bien. ...con tu intención de, de por qué voy a dormir y por qué me voy a levantar, ¿no? Así que me parece que está bueno recalcar esto para la gente que quizás se levante cansada... ...y, y que no entienda por qué está tan cansada. Y sería agudizar el observador, reconocer qué es lo que estoy haciendo que no quiero hacer y modificar el pensamiento de creencia de que esto es lo que no quiero hacer, bueno, lo tengo que hacer en este momento, pero empiezo a proyectar lo que quiero hacer más adelante. Y ahí empiezo a construir una nueva realidad. Eso es importante, ¿no? En saber cuál es eh, el proyecto que nosotros deseamos. ¿Cuál es el proyecto? Si no tenés proyecto, no hay vida, porque la vida... La traemos a través de proye la proyección de pensamientos. O sea, Porque viste que hay mucha gente que dice, bueno, no, vivir el presente, vivir el presente. Está bueno vivir el presente, pero también tener un proyecto, un deseo, algo que sea como una especie de objetivo. Bueno, entonces exactamente es esto lo que dijiste. Vivir el presente es eh, borrar todos esos pensamientos del pasado o miedo al futuro. ¿Sí? Cuando estoy parado en el presente, en una realidad del hoy, con una proyección de vida al futuro, a mejorar, a confiar que la vida me está dando lo que me tiene que dar para, para aprender y generar lo que tenga que generar en mi vida, ¿no? que sería el aprendizaje de estar acá. Y, y entonces confío, me relajo y me pongo en sincronicidad para que el universo me traiga lo que realmente deseo, que sería un camino mucho más fácil del que estoy recorriendo. Me pongo en sincronicidad a través de confiar. Y eso sería el mensaje de hoy. No sé si quieres decir algo, Cris. No, no, te estoy escuchando atentamente. Eh, sí, eh, es cierto, uno se tiene que parar en el presente, porque, bueno, eh, nunca sabemos cuál es el final. Entonces, eh, yo creo que uno tiene que alimentar ese presente para lo que viene en lo inmediato. No sí. nos podemos proyectar a... a digamos, eso lo puede hacer un Estado, hacer ese, políticas públicas a largo plazo, pero uno como ser humano no, tiene que desde el presente mirar a lo inmediato, ¿no? Me digo, me no, no, no, nosotros podemos hacer proyecciones a largo plazo, esa es la motivación del día de hoy. Nosotros podemos proyectar a largo, corto plazo, no importa, proyecto, pero vivo el ¿Sí? presente en gratitud. Y sí lo Exacto. podemos hacer, o sea que podemos proyectar de cualquier manera que quieras, este, pero sin ¿Sí? eh, temor al futuro que sería el camino que la vida en sincronicidad me va a dar, es tan perfecto como para que yo aprenda para llegar al objetivo. Y confiando que sí, visualizo y me veo donde yo quiero estar. Y el pasado es mi mejor aprendizaje. ¿Sí? Tal cual. ¿Quieren algo más? No, es hermoso. mira que nosotros vinimos así como que era por ahí un día que no teníamos así un tema muy definido y me parece muy maravilloso lo que se habló. Bueno, Cris, ¿quieres decir algo más vos? No, no, mira, solo, solo eh, vos sabés que tengo un tema de que repaso y vos este, eh, estás hablando que el, el pasado tiene que servir para, para mejorar, digamos, como un camino transitado, ¿no? Sí. Eh, eh, vos comenzaste hablando del, del tema de los bebés, de los niños sí. y después de la adolescencia. El, cuando, el, el tránsito del, del preadolescente, digamos, cuando el, el chico deja, eh, deja la niñez y, ¿Sí? y está esa cosa que vos decís que los chicos, de, de, de, de, de, de, todo todos como que les pesa, lo vas a levantar y, o, o lo despertás y ahora no, y entre de un rato hasta cuando encuentra una motivación real, como vos contaste, la de la de ese famoso viaje a ir a esquiar, eh, digamos, creo que tenían lo biológico que se despiertan solos a las 3 de la mañana para partir rápidamente. Sí. Pero hay, pero hay como una previa ahí, que es en el cambio de... Eh, que, le, que se le dice la muerte del niño cuando empieza la adolescencia. Digamos que hay una digamos toda una revolución orgánica, que lo, lo, sí. la padecemos todos los, los, los que nacemos y transitamos, y entre, vamos a entrar a la adolescencia, donde hay... Donde eh, hasta el cuerpo se desfigura porque crecen primero las extremidades y después el tronco y demás, y hay como un tema de agobio en el, en el chico. Digamos, nosotros adultos somos los que tenemos que estimularlo, me parece. Totalmente, eso está sí, claro, eso Está buenísimo. que está buenísimo que vos, claro, marcaste bien lo del viaje como sí. un ejemplo, ¿no es cierto? Porque podría ser, qué sé yo, cualquier otro. Estímulo. Otro proyecto, exactamente, otro estímulo Sí, la verdad que sí Porque remarcar a todos los padres Con chicos adolescentes Que tengan eh, el, Se unan A entender su sentir Y tengan Paciencia Sí, compasión amor. amor De, sí, de lo que sienten Entonces buscar alternativas de estímulos permanente, para que ellos puedan encontrar su camino y encuentren sí, sí. su pasión por algo. Que Bien. no se cansen los papás. Que no se cansen los papás, claro. Exacto. Sí, sí, porque hay muchos momentos en que vos escuchás a sí. papás que se sienten medios como, como impotentes en esta situación sí. y se ponen mal y en lugar de ayudar, eh, tiran para atrás claro, sí, por la intolerancia y... pues yo siempre digo que nos perdemos, nos perdemos en, eh, en el bosque, en vez de ver el, el bosque, miramos el árbol y nos perdemos lo que realmente es importante es que es persona. el amor que tenemos por nuestros hijos y nos fijamos, y dejaron las cosas la ropa tirada, o qué sé yo y nos perdemos ahí en el camino sí. y perdemos el manera. objetivo hay, hay una cosa, porque no me quiero perder no me gustó la palabra paciencia ¿No? Porque el paciente, un paciente es alguien que espera. Esa palabra... Tolerancia no, no sería gusta. la palabra. Yo te dije compasión, que sería entender. Pero tolerancia también sería algo... Eh, tolerar es reprimir, tolero. Yo te tolero, aunque vos me estés insultando. ¿Cuál sería la palabra saludando. entonces? Y a mí me gusta más aceptar. compasión, aceptación. Sí. Porque, Porque en este los caso... chicos, en, en, en realidad los adolescentes tienen sus tiempos y nosotros... Exacto. Que, eh, Obvio. Claro, eh, nosotros, yo siempre les decía a mis hijos que bueno, que, que ellos no crecían de golpe, que no crecían de un día, de la noche a la mañana, que no podían ir a bailar así, cre... no sé, tenían 15 años y ya podían ir a bailar, <risa> que iba a ser de a poquito. Bien. Eh, bueno, eso en, en todos los sentidos, ¿no es cierto? Bueno, son nuestros mejores maestros. Sí, en bueno, sí, mía, sin duda, sin duda. Vamos aprendiendo día a día, porque no sabemos ser sí. papás hasta que no nos encontramos con el ¿Cuál hijo ¿Cuál sería que la palabra buscando? entonces? ¿Del qué? Nuestros mejores no, el, maestros. No paciencia, no tolerancia, sí. sin reprimir, eh, sin represión. O sin sea, cuál represión, sería claro, la... la unión, la comprensión unión. de eh, comprensión, por eso digo compasión. Entonces. Yo Ni tampoco, me parece que comprensión... Porque no compadecer, no tiene nada que no. ver con, con, con, eh, con un victimismo. La compasión de su sentir, yo entiendo, es la unión de que sí. él está sintiendo esto. Y cuando yo me transporto a su sentir, siento compasión y salgo de mi egocentrismo, de victimismo, de no tolerar que él no está comprendiendo lo que yo quiero comprender. Pero si nosotros no, a ellos sí los comprendemos también... No, no estás comprendiendo porque si te No, nos pagás, sentimos, no si nosotros los comprendemos sí. a, al margen de la tolerancia sí. y la paciencia si nosotros los comprendemos... Sí. Tampoco existe la comprensión. Compasión. Compasión, pasión. Perdón. Compasión, tampoco. Si nosotros. Sí, yo tengo pasión. <ríe> pasión. Para. Si nosotros al amor. comprendemos. Sí, sí. Tampoco existiría la compasión. Sombran solamente existiría la aceptación. Bueno, la aceptación. <ríe> Y vivirla con compasión, <ríe> para no quedarme atrás. Digo, no, bueno, no importa, igual estamos encontrando... ¿No? Eh, eh, sí, Hablando eh, en voz alta sería, ¿no? Sí. La aceptación, la unión, siempre nosotros hablamos en sí. este programa de la unión, así que es importante entender que unirnos sería salir de nuestro egocentrismo entendiendo uh -huh. lo que siente el otro, en este caso nuestros amores, nuestros uh -huh. hijos. Entonces ahí podemos eh, sentir esto que digo yo para poder este, aliviarlo a, a través de nuestro alivio emocional. ¿sí? Cuando yo me alivio al comprenderlo, él también en sincronicidad va a entender y se va a aliviar y va a comprender y me va a escuchar. Si no, no me va a escuchar. sí, Porque si no estamos luchando a través de la fuerza, no del amor. Esto pasa en todos los vínculos familiares, que sería siempre imponer la fuerza, ¿sí? en, en, en querer imponer lo que uno cree que está haciendo con amor, porque es lo mejor que le tengo que decir a mi hijo, porque él se tiene que dar cuenta. No, no hay forma. Él tiene que hacer su propio camino, a entender, para poder este, darse cuenta. ¿sí? No puede hacer lo que nosotros le decimos, sino lo que él quiera hacer a través de su entendimiento. O sea que lo mejor herramienta que le podemos dar es... Eh, la aceptación y esperar que cada uno de ellos despierte. Bueno, nos despedimos acá. Hermoso. ¿Sí? Dale. Gracias a todos, gracias, Cris. Gracias por estar a Emocional. Nos vemos el martes gracias. que viene. Un besito grande a los tres. Dale, un <risa> beso. A chau, vos. Chau.